Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube Mundo Rosy, soy Rosalba López y en el día de hoy las invito para que realicen conmigo este hermoso letrero te amo con motivo del día del amor y la amistad o San Valentín y antes de pasar al tutorial también las invito para que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones, vamos al tutorial. los materiales que vamos a utilizar para este letrero te amo de amor y amistad o san valentín son flis negro rojo camel rosado verde color piel amarillo azul colores variados como ustedes pueden ver también vamos a utilizar algodón cinta para un moño ojitos que tenemos varias opciones sean de paño lenzi, o pepitas o perlas vamos a utilizar un pedacito de madera con este ganchito las pepitas negras para los ojos rubor pintura blanca y diferentes hilos de acuerdo a los pañolenzi que vayamos a utilizar los materiales que vamos a utilizar son como siempre agujas y alfileres tijeras de papel y de tela la silicona fría y caliente marcador para pañolensi claro para pañolenzi oscuro lápiz para marcar los moldes pinta puntos para utilizar la pintura y papel para los moldes Tenemos acá ya las piezas cortadas según los moldes Aquí tenemos la letra T, la letra E Tenemos acá la cabeza, la trompa, la nariz, la oreja, el parche de la oreja Una de las manos, el otro brazo, el corazón que vamos a adornar y lo que nos va a servir de partecitas para hacer las flores del adorno vamos entonces ahora a empezar a coser y metemos la aguja por entre las dos telas de paño Lenzi y vamos a hacer la puntada filete por todo el Cuando llegamos a esta parte de la costura, que tenemos esta parte ya cosida, entonces vamos a rellenar para que se nos facilite esta labor. Vamos rellenando y procuramos que nos quede la letra un poco gordita. Entonces vamos introduciendo acá el algodón, nos ayudamos de las tijeras para empujar y rellenamos muy bien. Chicas, recuerden entonces compartir este video con sus amistades y darle me gusta al video, también dejar un comentario. Sería magnífico saber su opinión sobre este proyecto. Continuamos entonces ya nuestra labor, seguimos cerrando, continuamos con la puntada festón hasta terminar. Faltando ya unos 2 o 3 centímetros para terminar la puntada festón, terminamos de rellenar y continuamos con la puntada hasta terminar. Bueno, entonces les quiero decir que de la misma forma que hicimos esta letra T, vamos a hacer también la letra E y también vamos a hacer el corazón todo con la puntada filete o festón miren cómo nos han quedado hemos realizado la letra t la e y el corazón como les dije todo con la puntada festón puntada ojal o puntada filete vamos ahora con la pintura blanca y nuestro pintapuntos a hacer unas decoraciones o luces que llaman algunos qué vamos a hacer vamos a colocar un puntico y una rayita que la vamos a hacer deslizando el pintapuntos. Tengan en cuenta que como el pañol en sí es poroso, se absorbe mucho la pintura. Entonces hay que hacerlo varias veces. Quizás al final lo vamos a repasar. Acá les muestro cómo realicé todas las iluminaciones en ambas letras y en el corazón. Deslizamos el pintapuntos, marcamos bien. Recuerden que el pañolense sí se absorbe la pintura y realizamos un puntico, o sea, rayita y puntico. Chicas, una sugerencia: activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo proyecto, ustedes no se lo pierdan, sean las primeras en enterarse. También es muy importante que le den. Me gusta al video, también sería estupendo yo saber sus opiniones, me pueden dejar un comentario y también es muy importante compartir el video para que más personas conozcan este canal de manualidades Mundo Rossi. Continuamos con las orejitas, entonces tomamos uno de los lados de las orejas, le colocamos el parche que es en el pañol encima, sí más claro. Y utilizando la puntada de basta vamos a pegar este parchecito al ladito que escogimos de la oreja para luego colocar el otro ladito y cerrar la oreja por completo. Una sugerencia para terminar de realizar la oreja es que dejen la hebra con la que realizaron la puntada de basta al pegar el parchecito, la dejen larga y con esa misma hebra sin rematar cierren toda la orejita. Seguimos ahora entonces organizando lo que es la cabeza, vamos a pegar la trompa con esta esquinita para arriba, este piquito que tiene lo vamos a colocar hacia arriba y vamos a empezar haciendo una basta larga desde este punto más o menos sin ser todo el extremo inferior hasta el extremo superior, esta basta la vamos a hacer en dos veces y nos sirve de decoración de la trompa del oso. Una vez hagamos las dos puntadas organizamos el hilo que nos quede bien. Y continuamos entonces pegando la trompa con puntada de basta, así como hicimos el parche de la oreja. Si me quieren seguir en redes sociales recuerden que en Facebook me encuentran en la página Mundo Rossi, en Instagram Mundo Rosi-Rosalba López y acá en YouTube como Mundo Rosi. Así nos queda la trompa pegada con la puntada de basta y ahora vamos a pegar la nariz, ya en este caso el piquito hacia abajo y también lo hacemos con la misma puntada de basta. El paso a seguir después de haber terminado esta decoración de la trompa, haberla pegado, haber pegado la nariz, es seguir con nuestra puntada festón pegando las dos partes que van a formar la cabeza. Juntamos, organizamos las dos partecitas y empezamos con la puntada festón siempre cosiendo todo alrededor. Ya en este punto y faltando un poco para terminar, a unos 2 o 3 centímetros como se los había dicho antes, vamos entonces a rellenar la cabeza muy poco, que no quede muy muy eh, gordita esta cabeza, que quede con un relleno suave. Y continuamos entonces ya cerrando y terminamos lo que es la cabeza. Bueno, ahora entonces vamos es a pegar los ojos, cogemos ojalá un marcador o si quieren alfileres y marcan el punto donde ustedes quieren que vayan. Y ahí los pegamos con hilito negro, en este caso son perlas negras. Como no queremos que por detrás se nos vean remates, miren entonces cómo estoy empezando, miren por dónde introduje la hebra y cómo voy a pegar los ojos pegamos acá con una puntadita, de pronto dos, pasamos al otro lado, hacemos lo mismo, enhebramos la, la perlita o la pepita negra en este caso y para rematar entonces acá mismo y abrazando la pepita hacemos un nudo y sacamos la hebra a otro lado que no se note en el punto donde está el ojo aplicamos rubor y nos queda ya nuestra cabeza decorada vamos entonces ahora a hacer las flores estas partecitas son las que nos van a conformar las flores recuerden cortarlas en sus colores de su preferencia vamos a empezar con un rematico inicial muy suave y continuamos haciendo puntada de basta para recoger al final Este punto entonces recogemos lo que más podemos y juntamos los dos extremos y hacemos un rematico final dos o tres puntaditas y terminada la florecita. Así van a ser todas las flores. Ya ustedes entonces la componen, la arreglan, le dan la forma y miren lo que tenemos para escoger el centro, bien sea eh, un céntrico hecho de paño lenzi, una pepita amarilla como en este caso, pepitas de bisutería o también de bisutería una perlita, ya ustedes escogen la que más les guste. Ya teniendo todas las piezas listas de nuestro proyecto de hoy que es un letrero te amo, vamos a pegar lo que son las orejitas, entonces marcamos, es muy importante marcar para no irnos a equivocar volteo el proyecto hacia ustedes, miren con este marcador hago unas pequeñas señas en donde deben ir y empezamos entonces por pegar las orejitas vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar para este pegado de las orejitas silicona caliente entonces la aplicamos por la parte trasera y pegamos nuestra primera orejita y así la otra. Vamos a seguir entonces también pegando ya el oso del corazón, pero primero vamos a pegar los brazos. Hacemos esto, yo en este caso estoy utilizando la silicona caliente, pego el bracito más pequeño... Luego pego el otro y ahí sí pego la cabeza. Reforzamos acá el pegado de las piezas, nos cercioramos que queden bien pegadas y ajustamos esto. Pegamos nuevamente y nos queda bien. Tomamos la cinta, más o menos unos 12 o 15 centímetros de cinta, hacemos estas dos orejitas, hacemos un lacito con ellas, un nudito y formamos el moño, recortamos las puntas y pegamos. vamos terminando ya nuestro letrero te amo para san Valentín, o día de amor y amistad y vamos con la decoración del corazón que es pegar primero las hojitas así en esta posición recuerden que estoy utilizando silicona caliente que es de un pegado más inmediato y luego vamos a ubicar cada florecita por último sería colocarle el centro que ustedes deseen Yo opté como centro para las flores utilizar las perlitas, las estoy pegando con silicona fría, recuerden siempre al final pulir todas las hebritas que nos deja, bien sea la silicona fría o la silicona caliente para que nuestro trabajo se vea mucho más presentable, miren qué lindo que va quedando nuestro corazón con oso decorado, bueno vamos a seguir ahorita con este palito de madera, mide 29 centímetros pero vamos a cortarlo en dos trozos, uno de siete y medio y el otro entonces nos va a quedar de 21 y medio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a coger este palito más largo y le vamos a pegar este otro encima con la silicona caliente en este caso para que nos suba la altura, para que nos dé mayor volumen para pegar allí las letras. Una vez que hemos pegado entonces estos dos palitos vamos a pegar en este lado en el más bajito vamos a pegar el corazón con el oso volteamos y nos cercioramos miren nos da eh, la distancia perfecta hasta la cabeza del oso entonces nos cercioramos que lo cubramos cosa que no se nos vea el palito que nos sirve de soporte. Nos fijamos bien para tener buena certeza donde debe ir pegado el palito que como les dije es el soporte para luego colgarlo de la pared entonces habiendo ya medido dónde debe ir vamos a colocar la silicona caliente en este caso y vamos a pegar. Bueno, y en este espacio donde están los dos palitos es donde vamos a pegar las letras. Entonces, pegamos primero la letra T y luego vamos a pegar la letra E que va encima de la T y encima del corazón. Ya teniendo todas las letras pegadas al palito, entonces damos vuelta y colocamos el ganchito. Es muy fácil porque este ganchito tiene tornillo, es solamente introducirlo y darle vueltas. Además el palito es de balso, entonces se nos facilita mucho. Les aconsejo para este palito que recuerden mide 29 centímetros, utilizar un palito de balso. Vamos ahorita también a colocar una florecita a manera de decoración en lo que es la letra E lleva también dos hojitas y lleva como centro una perlita y tengan presente dar otra capa de pintura a las iluminaciones a los decorados que hicimos en las letras y en el corazón lo mismo que hacerle unas pequitas a los Y así hemos terminado nuestro letrero Te Amo de San Valentín o Día de Amor y Amistad. Espero les haya gustado, hayan disfrutado hacerlo tanto como yo y espero ver muchos letreros de Te Amo por ahí en mis redes sociales. Este es un bello detalle para regalar a sus parejas, para darle a la amiga, para darle a la mamá o simplemente para decorar nuestra casa en estas festividades. También las invito entonces a seguirme en mis redes sociales: en Facebook la página Mundo Rosi, en Instagram Mundo Rosi Rosalba López, en este mi canal de manualidades de YouTube y en la descripción como siempre cuando les dejo los moldes les dejo mi contacto de WhatsApp.